Creo que comenzar esta oración con este canto nos puede ayudar a decir, bueno, aquí hay un lugar para mí. La iglesia es un lugar donde yo puedo buscar la ternura, ser cobijado, ser desafiado también al amor, al encuentro, valorar las cosas sencillas de cada día. Vivo en el lado cu de la vida Yo voy por la vereda de las sombras Lo mío es el rumor de un arroyito El beso de la brisa entre las hojas Y las flores de plástico me duelen la tierra y las raíces me conmueven Vivo en el lado desnudamente humano de la vida Vivo en el lado sagradamente humano la vida Vivo en el lado lento de la vida Amo lo que se gesta en el silencio Terco fluir del río en la llanura los embarazos y el muy sabio invierno Soy figura emergiendo de la piedra Los montes me contagian su certeza Vivo en el lado pacientemente humano de la vida sagradamente humano de la vida Vivo en el lado tierno de la vida Voy desarmando fosos y castillos Ya no quiero ser duro pero muerto prefiero vulnerable pero vivo la falda de mamá el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata vivo en el lado entrañablemente Vida. Canten conmigo. Vivo en el lado sagradamente humano de... Vivo en el lado pobre de la vida... Sencillez, ir a tu casa donde él te necesito, no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en super vida sin. Importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Ustedes, sagradamente humano de la vida belleza y que verdad Vivo en el lado manso de la vida Le creo solamente a los pacíficos Por eso me avergüenzan mis violencias Quiero a mi corazón quieto en su nido triste arrogancia de los ganadores, no subo el monte olimpo de sus dioses, vivo en el lado sufridamente humano de la vida. sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida, sangro la sangre de los doloridos, no adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río cruz de autenticidad esperando el alma y oscuramente Dios eje de mi alma vivo en el lado complejamente sagradamente humano de la vida